sueños se acaban de ir La puerta se cierra. De este mundo negro yo quiero salir De este mundo negro yo voy a salir